minutos faltan para llegar a las 9 de la mañana y esta música ya lo, lo presenta. Le damos la bienvenida a nuestra gente amiga de Valerza. Está nuestro contador Diego Zuliani. Hoy para hablar de plazo fijo por un lado y de la inflación por otro. ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo anda? Hola, Nicolás. ¿Sí? ¿Nos saludamos así? Dale. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, bien. Hola, Nancy. Bueno, hoy... Hace poquito hallaba. subió la tasa de interés del plazo fijo... Uh -huh. eh, ...como consecuencia de algunas des desorganizaciones del Estado. ¿no? Sí. El Estado tuvo... Una más. Una más. <risa> en Argas tenían que comprar gas. Uh -huh. Le fue a pedir los, los dólares al Banco Central. El Banco sí. Central dijo, no hay. Entonces agarró los bonos, que tenía bonos del Estado... ...y salió a reventarlos uh -huh. en el mercado. Por eso el dólar, no sé si vieron, que el dólar... ...en el mercado de capitales, el dólar Mepi, contado con liqui, subió. sí. ...salió a reventar los bonos y comprar dólares. Entonces subió el dólar cayó el precio... De hecho de... el Blue ayer se vendía, cerró a 220. 220, Qué 218, 220. Sí. Y eso es como consecuencia de esta maniobra del uh -huh. propio gobierno... ...y que para tratar de frenar un poco aumentó la tasa de plazo fijo. Bien. Y lo llevó a un orden de entre el 40, 50 y 53%. Y de eso venimos a hablar. ¿Cómo es la tasa de plazo fijo? ¿Cómo tenemos que tener en cuenta... Re, con relación a la inflación, porque lo, lo que nos está pasando siempre es que, al igual que el salario, siempre venimos la corremos de atrás. Ajá. O sea, aumenta la inflación, el salario se va recomponiendo, y acá pasa lo mismo, la tasa de plazo fijo viene aumentando, pero siempre a destiempo. Siempre está por atrás. Digamos, Entonces uno, uno lo que tiene que tener en cuenta es cuál es el nivel de inflación que, que se viene dando, el, sí. el, a qué velocidad viene la inflación, y cuánto tendría que ser la tasa de la inversión Bien. para este, ver... ...cómo nos vas a ir frente a la inflación. Bien, y te subo una pregunta más, Diego... Sí. Eh, ...hoy, con este aumento de las tasas del de plazo fijo... Sí. ...¿conviene invertirlo ahí? N hay otras opciones... Hay otras opciones mejores. Igual es, igual es este, a no hacer nada, obviamente... Claro, que, eh, que a salen. nada, como se dice, eh, por ahí... De hecho, que fíjate que, hacer el plazo que trajimos fijo. una plaquita... ...para que se vea sí. ese efecto... A ver, dale. ...y ver, y ver cómo, se, cómo es el impacto uh -huh. de, la, de la inflación. Ahí Mira, está. Fíjate, a, en azul está la inflación por mes. Sí, la inflación, acuérdate que siempre es de un mes a otro mes, se acumula. Entonces, sí, sí, sí, sí. Esta Ajá. es la línea naranja, es la tasa de plazo fijo máximo que paga el banco. Que Esto pasó durante todo 2021 y acá empezó a aumentar. Sí. ¿Y cuánto debería haber sido la tasa para que te equipare la inflación? Entonces vos fíjate que acá venís perdiendo, acá sí. se, se, se iguala un poquito y acá vuelve a dispararse con la inflación que viene pasando ahora en los últimos seis meses, seis, siete meses la tasa de inflación se dispara y acá es el aumento que vuelve a hacer, que, que hace ahora uh -huh. el gobierno para contener. De todas formas, estamos lejos. Hay ah, una brecha larga. Sí, sí, estamos sí. Estamos sí. lejos. Sí. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? mira vamos a la que sigue. El aumento a de ver. la tasa de inflación, el de la tasa del plazo fijo, sí. el, el, lo que hace el Banco Central es decirle, mira yo te voy a aumentar a vos, banco, para que vos le pagues a los plazos fijistas una sí. tasa más alta. Uh -huh. Tenemos que tener en cuenta que menos de 10 millones te pagan 53% nominal anual, más de 10 millones te pagan menos uh -huh. Y si son personas jurídica Algunos pagan 50 Otros pagan 47 Otros pagan 38 No existe Ahí hay que, tener cuen, hay que tener, eh, considerar Qué es lo que está pagando cada banco Los bancos van a pagar en forma distinta Únicamente lo que el Banco Central está exigiendo Es que los bancos para hasta 10 millones de pesos Mínimamente pagan 53 Porque el Banco Central le está pagando eso a los bancos claro. Un poco más uh -huh. Y, le, y le, le exige esta diferencia Mira Vamos a la que sigue Teniendo en cuenta esto, ¿cómo tenés que hacer un plazo fijo y cómo no tendrías que hacerlo? A ver. Como esta es la tasa máxima que va a pagar, por ejemplo, 50, vamos a dar un ejemplo de 50%, 50% Sí, Como es la máxima tasa que va a pagar, si vos la inversión la haces todos los meses, eh, hace una sola inversión, un solo plazo fijo, un año, te va a pagar, un, si vos haces un millón de pesos, un millón y medio va a cobrar al final. Si subís un poquitito más, vas a ver el final, ¿ves? ¿eh? Va a fuera un millón y medio y la tasa efectiva vas a terminar cobrando 50%. Es decir, si yo invierto un millón de pesos, lo pongo en plazo fijo a un a año fi, a fin de año, o a, cuando termine ese año, voy a tener un millón, un millón y un mil. Sí, exactamente. Bien. Al 50%. Ahora, Ajá. si vos lo haces todos los meses, sí. O sea, si voy invirtiendo mes, mes a mes. Mes a mes, claro. los, estos veces ganas cualito igual, en este mes va a ser mismo. Pero el sí. mes siguiente, esos estos mil pesos, los volvés claro, ahí, a invertir. Ahí aumenta. Ahí ahí se aumenta. aumenta. Entonces se claro. va aumentando uh -huh. la tasa de interés y termina siendo un 63%, no 50%. Ah, bien, o sea es que ahí más la tasa. no conviene hacerlo al año, digamos, sino que conviene ir invirtiendo un poquito más mes a mes. Mes a mes, te conviene uh -huh. hacerlo mes a mes porque de esa forma vas capitalizando. Bien. No todas las inversiones son así. Las inversiones, para que sean equivalentes, mira, si vos las haces a dos meses tendría que ser 51% y se, entonces serían iguales. Si lo haces a un año, debería ser 63%. Bien. ¿Qué quiero decir uh -huh. esto? Que si vos haces una inversión a 60 días en un plazo fijo, no te conviene. Claro. Ahora, hay otras alternativas de inversión que si te aumenta la tasa, puede ser equivalente o mejor todavía. Uh -huh. Entonces, eso es lo, el punto que hay que tener en cuenta, para que al final, si es 63% frente a una inflación, que estamos hablando que hoy ya está alrededor del 60, y bueno, más o menos te viene... ...equiparando por lo menos la, el nivel de, de devaluación. Uh -huh. eh, ya se hablaba de un 70% a fin de año. Sí. Eh, ahora dice el, el gobierno por cómo viene bajando, teóricamente seguiría bajando, entre comillas. Eh, se habla ya de un 63, 65, un poquito menos de lo que se, se pensaba, ¿no? Eh, bueno, la inflación es algo que no puede, no lo puede gobernar ningún, ningún, ningún Estado, ni Estados Unidos. Uh -huh. Así que es, un, es un, algo que quieren... Pero bueno, hace muy difícil de, con, de contener. Menos con las políticas que estamos diciendo. claro Ahí empieza la restricción de la inflación, hay problemas de abastecimiento de combustible. Eso hace uh -huh. que la inflación en, en la región sea más alta. claro Es muy difícil que baje la inflación. bien Es la idea, ojalá. Uh -huh. y este. Pero bueno, esto es lo que tenemos que considerar. Cuando hacemos una inversión, ¿cómo lo tenemos que hacer y qué tenemos que tener en cuenta? La tasa. Si la hago más larga, debería ser una tasa claro. más alta. Y bien. si no es más alta, me conviene hacerla mes a mes... Para que el rendimiento sea sí. más alto y, bueno, por lo menos me vaya empatando al Equiparando. Digo, para, para ir cerrando también y sí. para que la gente pueda consultar. Eh, ¿En Valencia pueden hacer este tipo de planes? ¿Pueden invertir? ¿Ustedes eh, ¿cómo, cómo están manejando la, las tasas? ¿Va a depender del de valor que yo invierta? No. Es, es, sí, en algún sentido, porque aumenta la tasa a medida que la inversión sea más alta, Ajá. existe lógicamente, que como debería ser, viste que el, claro. en el banco no es lógico. Vos más pones, te bajan la tasa. Claro, no debería ser así. Mejor. Más plazo hace la inversión <coughs> te baja la tasa. Uh -huh. no, no, en balance este, nosotros estamos manejando algo más lógico. Más plazo hace, aumenta la tasa. Claro. Hace más inversión, aumenta la tasa también. Entonces te, se tiene en cuenta, como pasa uh -huh. en, en los países normales, claro. uh -huh. el plazo y el monto para la retribución. Así que, hay uh -huh. que es importante tener en cuenta eso porque eso hace... Que al final tu rendimiento de la inversión sea más alta y supere o no uh -huh. la inflación. Sí, exactamente. Bien. La gente puede consultar entonces, les manda un mensaje, tienen que organizar una cita previa. Puede hacerlo directamente por teléfono, por WhatsApp, uh -huh. lo buscan por las redes sociales. Uh -huh. Pueden ir y hacer una cita o pueden ir directamente, ya no hay restricciones en ese sentido, uh -huh. al ver 491 de Local 2. Y este o las consultas por, por las redes sociales, eh, sin ningún cargo, le hacemos las simulaciones con una u otra forma que intenten hacer la inversión y le, los asesoramos de cualquier forma, si quieren hacer en pesos o en dólares o, o qué intención tienen que uh -huh. hacer, que quieren hacer viste porque cada uno, cada inversor es, es particular y tiene sus... Este, ...su perfil. Claro. Eh, primero que nada, digo Diego, hay que animarse a invertir. Eh, en un sí. momento complicado de la economía argentina, muy complicado, hay que animarse a, a invertir. Y segundo, eh, que por lo menos para equiparar a la inflación, hay que animarse a hacerlo y para eso está Valencia. Exactamente. ¿Sí? Así Ahí que, está. bueno, nada, nos esperamos. Sin ningún compromiso. Ahí está, ante cualquier tipo de duda pueden comunicarse con la gente de Valersa. Eh, no tienen costo, ¿no? Los, no, para nada. Eh, las consultas, las consultas. No ni... o sea, sin costo, las bueno. podemos hacer simulaciones y además, bueno, eh, por redes sociales, así que nada, los esperamos. Uh -huh. Bien, Diego, nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias, gracias por haber venido. Vale. Ahí está, eh, la gente de Valersa, como siempre, que viene a hablar de temas interesantes. Hoy, plazos fijos, algo que por ahí la gente eh, tantea, pregunta, consulta.